Hola, soy Gustavo Estanicia, te quiero hablar de mi libro que se llama 13 golpes los más usados. Es un libro totalmente técnico y didáctico que lo que busca es si te vas a iniciar a jugar o si estás investigando sobre cómo jugar, encontrarás aquí la herramienta para conocer los golpes. Si estás jugando y quieres mejorar algún aspecto de alguno de tus golpes, puede ser que aquí encuentres algo que te sea útil y si eres instructor o monitor de algún deporte de raqueta. Aquí sí puedes encontrar las herramientas necesarias que te van a marcar cuál es la diferencia de este deporte con otros de su familia. Tenés que jugar de otra forma porque es un deporte único. El tenis playa o beach tenis crece en todo el mundo y no para.